puedan participar en los sorteos que hago mes con mes regalando artículos de los 49 de San Francisco para todos ustedes. También está el botoncito de Super Thanks o Gracias para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma dedicada a los San Francisco 49ers. Pero vámonos de lleno con el contenido porque hay mucha información. Así que agárrense porque comenzamos. semana de noticias como lo platicamos en el podcast el pasado lunes algunas ya nos empiezan a fastidiar como el caso de Divo Samuel quien de no presentarse a los entrenamientos obligatorios podría tener multas de hasta 90 mil dólares que no se le olvide que sigue bajo contrato y es su chamba así que si no se quiere convertir en el próximo Antonio Brown más le conviene presentarse, entrenar y arreglar sus problemas contractuales hablando dentro del campo y no fuera de él al cierre de esta emisión se rumoraba que estaría presente pero ya veremos por otro lado Alex Mack, nuestro centro en 2020 anunció su retiro de los emparrillados y tenemos en la línea un problema que habrá que resolverse de aquí a septiembre si no queremos ver correr por su vida a Trey Lance durante toda la temporada o a quien quiera que comande esta ofensiva en 2022. Por otra parte, las nueve rondas del draft han sido firmadas y oficialmente son 49ers. Al menos en este momento ya veremos si llegan al 53 final todos o algunos son cortados en el camino. Y por último, el retiro del gran Frank Gore, quien firmó por un día con San Francisco para retirarse como niner. El salón de la fama de los los 49ers ya lo ha incluido para su inmortalidad y esperemos que en algún momento canton ohio lo reciba con los brazos abiertos pero sigamos con la revisión de nuestros rivales para esta nueva campaña y entramos con la semana 3 los osos y los halcones marinos han sido ya analizados en este canal las dos semanas previas. Es turno de los broncos de Denver, nuestro rival de la semana 3. ¿Y qué juego nos espera? Sunday Night Football en Denver, Colorado. Visitando a un recargado equipo que nos presenta todo un reto con nuevo mariscal de campo y una férrea defensa. Pero vamos a ver a detalle cómo vienen los broncos de Denver en 2022. Los Broncos de Denver son una franquicia de la NFL que juega en la División Oeste de la Conferencia Americana. Juegan en Colorado en el High Mile Stadium. El equipo se fundó en la vieja AFL y se unió con la fusión a la NFL en 1970. El equipo tardó en tener éxito, pero al día de hoy cosechan 8 campeonatos de la Conferencia Americana y 3 victorias en el Super Bowl. Y aunque comparten el récord de más derrotas en un Super Domingo con los Patriotas, 5 derrotas cada uno, son un equipo histórico por donde han pasado salones de la fama como John Elway, Floyd Little, Shannon Sharp, Chan Bailey, Terrell Davis o Steve Atwater. Los Broncos terminaron 2021 como el cuarto lugar de su división con récord de 7 ganados y 10 perdidos y no se clasificaron a los playoffs, algo que sin duda intentarán cambiar en 2022 con su nuevo entrenador Nathan Daniel Hackett, Hackett, excoordinador ofensivo de los Green Bay Packers. La ofensiva de los Broncos fue la 19 general de la NFL en 2021, en cuanto a yardas generadas. La 19 por aire, la 13 por tierra y la 23 en cuanto a puntos por partido promediando 19.7. La ofensiva de los Broncos tuvo muchos problemas para encontrar el ritmo y la consistencia la temporada pasada. Teddy Bridgewater no fue la respuesta con apenas 3.052 yardas, 18 touchdowns y 7 intercepciones. Por tierra Melvin Gordon tuvo una temporada de casi 1.000 yardas y su tandem Javonte Williams generó... 903, nada mal para un ataque terrestre relativamente nuevo el problema estuvo en su cuerpo de receptores un cuerpo inexistente, ya sea por baja calidad en el mismo o en la posición de coreback, pero el ataque aéreo de Denver fue muy mediocre la campaña pasada, Justin Auden llega como coordinador ofensivo, siguiendo a Hackett desde Green Bay, donde era coach de alas cerradas y llega con la misión de levantar una ofensiva de la mano de su flamante nuevo mariscal de campo, Russell Wilson quien llega deseado para buscar pelear por la división en este 2022 I'm hey. hey. Una unidad sólida que fue top 10 la temporada pasada, terminando octava en cuanto a yardas permitidas. Contra la corrida fueron la 8, contra el pase la 15, pero la tercera mejor en cuanto a puntos recibidos con apenas 18.9 puntos en contra por partido. Cuentan con un muy buen perímetro, con hombres como Pat Sortain segundo o Ronald Darby. Y además se les une un ex 49er, el tiburón Kagan Williams. En la línea defensiva, Ramon Jones, Jonathan Kongbo y el recién llegado también de San Francisco, DJ Jones, serán sólidos en las trincheras. Y con la presencia de Brylet Chop en el cuerpo de linebackers, poseen una defensa sólida que será el bastión del equipo en esta nueva campaña. Un ex 49er, también que recientemente fugió como coach de perímetro y coordinador de ataque aéreo de los campeones Rams, llega como coordinador defensivo a apuntalar una unidad que ya es muy buena y solo puede mejorar en 2022. La defensa de los Broncos será un dolor de cabeza para cualquier equipo que los enfrente, y es que no podían pensar en menos enfrentando la división a la que pertenecen y los equipos en general con los que se medirá en esta temporada. Una pésima unidad en las últimas tres temporadas Terminando clasificada en la posición 27 en 2021 Ante el despido de Tom McMahon The Wayne Stokes se convierte en el nuevo mandamás de la unidad Arribando también de los Rams Brandon McManus, su pateador terminó la temporada Con 26 de 31 goles de campo Cuatro de esos fallos fueron de más de 50 yardas Y uno fue bloqueado Aunque conectó uno de 61 yardas en la temporada Su pateador de despeje, Sam Martin promedió 42.8 yardas por patada Y se posicionó como el cuarto de la liga El regresador de patada de kickoff y despejes, ni hablamos. Deont Spencer promedió solo 7.9 yardas en despejes y 17.1 en kickoff. Y bueno, la unidad en general, bajo el mando de Big Fangyu, permitieron 5 devoluciones de touchdown en patadas de salida y despejes, liderando la liga en ese periodo. La temporada pasada terminaron en último lugar en devolución de patadas, cobertura de patadas y patadas de despeje de oponentes. Y lo único realmente destacado fue que tuvieron la segunda mayor cantidad de patadas bloqueadas, con 3. Con la llegada de stocks se espera una notable mejor. Corea pues viene de detener a los Rams como la unidad que menos yardas permitió en regresos de despeje. Obviamente la contratación bomba de los Broncos se llama Russell Wilson. El veterano All-Pro, ganador del Super Bowl y futuro Salón de la Fama, llega de los Seahawks después de 10 temporadas portando el jersey de los de Seattle. Pero también llegaron Billy Turner, tackle derecho proveniente de los Packers, DJ Jones, tackle defensivo de los 49ers, Kevin Williams, back defensivo también de San Francisco, Tom Compton, tackle derecho uno más de los Niners, Randy Gregory, edge de los Cowboys, entre algunos otros. Por otra parte, perdieron a Teddy Bridgewater, Kyle Fuller, B. Harris, Bryce Callahan, Noah Fan y a Drew Luke, mariscal de campo por mencionar a los más importantes. Definitivamente la Agencia Libre de los Broncos fue de lo mejor en la NFL y obtuvieron piezas que los harán serios contendientes en esta nueva temporada. Nueve selecciones para los broncos, y contrario a lo que muchos habríamos pensado, en lugar de ir por armas ofensivas, fortalecieron aún más a la defensa con seis selecciones para la unidad, y tan solo tres ofensivos. No tuvieron primera ronda al canjearse la Seattle por Russell Wilson, pero en la segunda ronda se hicieron de Nick Bonito, un edge de Oklahoma, del cual se esperan grandes cosas. En la tercera ronda tomaron a Grant Dunsic a la cerrada de UCLA. Para la cuarta ronda fueron por The Murray Madis Esquinero de Pittsburgh. En la misma cuarta ronda eligieron a I Uwasurike, liniero interior defensivo de Iowa State. Luego en la quinta ronda tomaron a DeLarren Turner-Yell, safety de Oklahoma, al receptor de Sanford Montreal-Washington y al centro guardia Luke Wattenberg de Washington. Para la sexta ronda se decidieron por Matt Hanenson, liniero defensivo de Wisconsin. Y por último en la séptima ronda Fion Hicks, esquinero también de Wisconsin. A todas luces el draft no fue la inversión más grande de Denver este offseason y se fueron por muchas rondas bajas donde podría salir algún diamante pero sobre todo cuidaron su capital para el próximo año. Los Broncos de Denver ya tenían defensiva y la fortalecieron aún más. La ofensiva no caminaba en gran parte por la falta de un coreback de calidad y con Russell Wilson tienen mucho más que solo calidad para esta nueva temporada. El tándem de corredores con el que cuentan les volverá a generar mucho en 2022 y aún más con el peligro que representa a Russell Wilson detrás del centro. El cuerpo de receptores es una incógnita. Veremos si Dangerous logra sacar lo mejor de ellos. Un nuevo staff proveniente de equipos ganadores hace esperanzarse a una afición que lleva algunos años esperando estar de regreso en los primeros planos. Denver supo hacer las cosas en este offseason y puede competir incluso por la división si las cosas le salen bien. El partido de la semana 3 será en Denver, domingo por la noche y enfrentar a Wilson para San Francisco ha sido una pesadilla en la última década. Habrá caras conocidas del otro lado como Williams, Jones y Compton y me parece que será una dura prueba para el joven Lance con una línea que en este momento es una incógnita. Si los 49 quieren sacar este encuentro deberán confiar en que la defensa detenga a Wilson, de otra manera podría ser el primer descalabro del equipo en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 nos vemos en la siguiente Cuídense mucho, les mando un gran abrazo A todos, mucha buena vibra y ya lo saben ¡Go, Go Niners! Niners!